saludos soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo instalar capturadora de huella en nuestro dispositivo en nuestro equipo entonces en la, en la descripción de este video les voy a dejar la página donde yo descargo los drivers y el programita para capturar la huella y también les voy a dejar este archivo por si el, el, el, el programa que necesitan es de la misma referencia del huellero que yo tengo. En este caso es esta la referencia. mírenlo aquí. Entonces vamos a, a instalar primero los drivers. Primero debemos instalar los drivers. Yo voy a conectar mi huellero. Ya lo conecté. Vamos a dar doble clic en el, en el instalador. En sí. Next. En finish. Ya lo podemos cerrar. Y vamos a copiar esta carpeta copiar equipo disco local C y la vamos a pegar aquí para que esté un poco más segura listo, aunque la pueden ejecutar desde allá una vez hecho ello, la abrimos vamos a anclar este este archivo S .es en la barra de tarea para que lo tengamos allí lo pueden, lo pueden anclar a, a, al menú de inicio pero vamos a hacerlo, me gusta ponerlo en la barra de tarea. listo, yo ya lo tengo conectado, vamos a ejecutarlo Vamos a darle en capturar y miren que aquí ya funciona. Si yo le doy aquí, si pongo mi huella, le voy a dar capturar, stop. Ahora voy a darle en guardar, le voy a mandar a escritorio, lo voy a poner esto como nombre. Y miren que aquí ya está mi huella capturada. Funciona a la perfección el huellero, listo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido. No olviden que la descripción de este tutorial les dejo la página para que descarguen los drivers de cualquier huellero y el programita para capturarlo. Siempre se descargan los drivers y arriba están las están las capturadoras. Eh, bien ordenado. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.